Amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una tubería como esta con su respectivo flanche y con un reductor en el programa, en el software FreeCAD. Y bueno, comencemos. Lo primero que hay que hacer es abrir el FreeCAD. esperamos a que ahora después de abrirlo, vamos a ir a herramientas, administrador de complementos. Aquí esperamos a que descargue la información. Esperamos un momento y luego bajamos y buscamos el complemento que dice Dodo, el que se llama Dodo. Lo seleccionamos, esperamos a que descargue la información. Luego le damos clic en instalar. esperamos a que lo instale y listo ahora le damos clic en cerrar le damos clic en ok y esperamos a que reinicie el FreeCAD eso quiere decir que cierra el FreeCAD y lo vuelve a abrir bueno una vez que lo ha vuelto a abrir podemos darle crear nuevo y aquí colocamos el módulo dodo listo entonces ahora para este ejemplo pues voy a utilizar este que dice wp es reposition at this point que es para crear la trayectoria bueno le doy clic y luego le doy eh, le selecciono acá 0 0. para que me seleccione el origen listo ya con eso podemos empezar a crear nuestra trayectoria eh, la primera será 0 a 100 el primer punto al que quiero que vaya listo ya ahí me quedo de 0 a 100 y ahora le voy a dar 100 oh un error le voy a dar acá 100, en el siguiente le voy a dar 0, y le voy a dar clic en suministrar punto, y con eso pum, me creó la segunda trayectoria, para la tercera le voy a dar 0, 0 y 100, entonces primero acá 0, en X, en Y 0, y en Z 100, ahí me creó una lineecita hacia arriba pegada a las que ya tenía bueno finalmente le va a dar 0 en x 100 en y y 0 en z para que me cree una línea hacia adelante bueno ya después le doy close ok y ya con esto tenemos este wire que dice aquí wire, que es la trayectoria que va a seguir nuestra tubería. Ahora, para crear la tubería, vengo aquí y le doy clic en insert a pipe branch. Luego selecciono el tipo de tubería que quiero, en este caso, por ejemplo, la DN25. Eh, luego selecciono el wire y le doy clic en insert. Acá no se genera un error, no sé por qué, pero ya podemos cerrar esto. Cerramos también lo de los errores. Eh, seleccionamos aquí donde dice trashe", trashe", trashe", Trasis. y en Placement. Le damos clic en los tres puntos. Luego le damos clic en Apply y listo. Así sin moverle ningún parámetro. Nos genera la tubería. Bueno, listo. Ahora vamos a ponerle acá el flanche. ¿Cómo se hace para poner el flanche? Buscamos acá donde dice insert flange, insert a flange y seleccionamos el tamaño que queremos ponerle. En este caso voy a utilizar el DN25. Le voy a dar clic en el circulito y le voy a dar clic en insert. El circulito que es como el borde, la arista. Luego cierro esto. Luego cierro acá esto también. Le damos clic acá donde dice flange. Le damos clic en placement tres puntos. Y vamos a cambiar la rotación. Si cambio la rotación en el eje Y pues se mueve en el eje Y. Pero esa no es la que necesito, necesito es moverlo alrededor del eje X 90 grados. O menos 90 y ya nos queda metido el tubo dentro del flanche. Luego le doy a apply y ok. Y cerraron las ventanas de warnings y de errores que pueda tener. Listo, ahora para crear la reducción venimos acá donde dice Insert a reduction. Le damos clic y seleccionamos acá el centro, pero antes vamos a darle clic en el tipo de reducción que necesitamos que es el DN25 y luego venimos acá, le damos clic acá en el, en el puntico del centro, le damos clic en insert y como pueden ver Trin nos creó un reductor pero está mal puesto así que para ponerlo bien le damos clic acá en donde dice Reduce que es el del reductor bajamos donde dice Placement tres puntos y aquí lo giramos alrededor del eje X menos 90 grados luego le damos clic en OK y ahora tenemos que colocar acá otro tubo para lo cual voy a utilizar acá esto voy a mover este, estas herramientas acá a un lugar visible donde se puedan ver todas y voy a darle clic en donde dice Snap Center, luego le doy clic en WP, bueno en esa, y selecciono el círculo, listo, ahora le voy a dar la coordenada en la que yo quiero mover la, la línea donde yo quiero poner el punto que va a ser 100 en X, digo 0 en X y 100 en Y, 0 en X y en Y y suministrar punto, y listo con eso me creó un una nueva línea, se llama line y con esto pues le doy clic en insert insert pipe branch la selecciono selecciono la que necesito que es D20 DN20 y lo doy insert Ahora, para que se pueda ver, pues no se hace lo que yo hice, que es darle como tres veces insert porque no va a aparecer. Si le damos otra vez insert, pues no nos va a aparecer nada y vamos a tener que borrar como tres tubos diferentes, que fue lo que me tocó hacer. Entonces borré uno, borré el otro, pero bueno, ya con este que nos quedó eh, lo seleccionamos. Luego vamos a donde dice, bueno, no le da, bueno vamos a donde dice placement. Y le damos donde dice ok. O apply y luego ok. Listo. Y ya tenemos nuestro tubito de 20. DN N20. Bueno. Listo. Ahora. Como pueden ver ya está completo. Nuestro dibujo de la tubería con su flanche y su reductor. Señoras y señores. Creo que este flanche me quedó al revés. Debería haberle dado también menos 90. Pero bueno. Ya aquí. Hay otras herramientas acá para crear tanques. Para crear intersecciones. Para crear un sketch desde un círculo. Y así muchas cosas. Tiene muchas cosas interesantes. pero pues las vamos a dejar por fuera de este video, quizás haga otro, explicando otras cosas interesantes. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video, si les gustó no olviden darle like y suscribirse, este canal se llama Experimentos Rafa Geek 2013, nos vemos en un próximo programa, hasta pronto.